Bon dia de vespre, amigues amics i benvinguts una volta més a la Represa, a un programa de trellat. Como acostumem a dir, programas siempre son sempre són molt especials perquè això són els nostres convidats i una semana més vos hem portat a una convidada en molt de trellat. Paloma Chen, València 1997 periodista y escritura. Malo de Paloma, muchas gracias por haber respuesta a esta críada. Digamos que tú en la tu obra te has definido muchas veces, ¿no? como, como espachina ¿no? o, o alicanchina, que es una de China que, que te inventes. Parlemos un poco ¿no? de esa frase que también has encuña tú de queréis ser un restaurante chino, O sea, ¿cómo es ser una alicanchina, valencia china o lo que siga, a pares que venen de Wenzhou? Um... Son palabras eh, que utilizo, digamos, para definirme de algún modo, eh, siendo muy consciente, ¿no? como de esas limitaciones, ¿no?, que también eh, hay ahí. No son palabras inventadas por mí muchas veces, sino que son palabras que a lo mejor se han utilizado en contextos de redes sociales o dentro de la comunidad de algún modo. Eh, entonces, bueno, pues crecer en el restaurante chino de mis padres y, y todo eso es como tener una conciencia bastante clara de que en el pueblo, ¿no? Donde yo vivía era como, vale, la única niña china del pueblo y aparte eh, mi familia es la familia del restaurante chino. Entonces tener muy claro como que muchas cosas se mezclaban, ¿no? En plan mis compañeras de clase pues también los veo cuando vienen en el rest al restaurante y vienen a... a a pedir comida para llevar y, y muchas veces se producen situaciones desagradables o situaciones violentas y cómo intentar confrontar todo eso. En alguna entrevista has mencionado, no, los... no sé si decirle problemas de identidad, en algún momento has dicho que habías perdido molde de China y que es a partir de los 15 años en el momento en que un poco reprens el que es la tua relación con el tu origen el teu... en inglés sería heritage, no la tuya herencia chinesa. Sí, yo creo que... Eh, como, muchas, como he explicado, ¿no? como muchas tensiones a lo mejor y como mucha confusión ¿no? un poco de, de un poco lo que te viene de fuera, ¿no? de a lo mejor tu familia te está etiquetando de alguna manera y tú eres un niño y no quieres para nada como ser diferente ¿no? de las otras personas, de los otros niños y además los otros niños te discriminan o te conocen ¿no? como de esa forma entonces yo creo muchas veces para hijas y hijos de migrantes puede pasar que queramos como borrar esa parte de la identidad que nos diferencia porque de ningún modo se nos está diciendo que puede ser positivo, que puede ser útil, que puede ser de alguna manera enriquecedor y que es la realidad tal cual es y que la tenemos que aceptar de ese modo. Entonces, sí que pienso que por eh, circunstancias y por lo, la extrema cultura anti-China que creo que hay en España y que siempre he vivido así, Además de la influencia de mis padres, a lo mejor que en algunas cosas podían ser como demasiado rígidos y todo eso, yo no me sentía cómoda, ¿no? Como ahora, ahora puedo decir, ¿no? Como de tener como varias etiquetas o de moverme un poco en un ámbito más gris, ¿no? Para mí era o eres esto o eres lo otro, ¿no? Entonces... Eh, quizá yo quería ser como más española, ¿no? Que es más como son, yo qué sé, tus amigas, tus amigos, ¿no? En ese momento. Y, y sí que de algún modo cuando estás explorando tu identidad, pues al final te das cuenta de que, bueno, pues el, el rostro te define, pero también tu familia te define, también la herencia cultural que has tenido te define. Entonces, bueno, con 15 años fui de viaje a China y sí que de nuevo reconecté de algún modo con algunas cosas, ¿no? Con las que no había conectado de pequeña. ¿Existís una identidad sino española o sino valenciana? ¿Como a conjunt de gent que se autodidentifica como tal, o realmente es un conjun de gent que obviamente es herència xinesa chinesa que eh, es políticamente incorrecto de dirlo, de pero vaya, muchas veces la diferencia ve precisamente de la cara o del resto es físics. Pero cara vez que me escucho hablar y obviamente yo escucho a eso como audio resulta evidente que tú pareces un español nativo, obvio. ¿Existís una identidad sino española entre la gent que vive en estos dos mons, o simplemente el Kenian es un conjun de Situaciones que se repetían cotidianamente entre coaches sino españoles? A ver, mmm, no lo sé, es complejo. Yo creo que, mmm, como es verdad que hijas y hijos de migrantes aún no somos numerosísimos, y como he dicho en mi charla, no es verdad que el tema de las identidades muchas veces se se utilizan como herramientas políticas, como herramientas para exigir derechos sociales, para organizarse de alguna manera. Y, y entonces todo este tema de autonombrarse es importante. Es verdad que no es que haya como un movimiento mainstream o algo así. Eh, sí que yo creo que sí que hay muchas personas que se pueden sentir identificadas como sino-valencianas o como sino-españolas o como hispano-chinas. Puede ser. Eh, del mismo modo que también eh, hay muchas personas que se consideran españolas y ya está, o valencianas y ya está y no tienen por qué tener esos apellidos ¿no? es decir, mucha gente no dice soy valenciana pero de torrente ¿sabes? soy valenciana pero mis padres son murcianos no dice eso, ¿no? entonces hay mucha gente que tampoco siente la necesidad de explicar, pues soy valenciana de origen chino, ¿no? porque también como he explicado lo chino es que es muy variado, puede ser de China pero de un montón de sitios distintos entonces, ¿hasta qué punto todo eso está diciendo cosas de ti? pues no lo sé, y por eso hay que quizá, eh, pues hay que andar más más y todo es más complejo ¿no? de lo que las etiquetas nos dicen. Parlem de creixer era un restaurante chinés, ¿no? porque, como el llega toda poesía, veo que tenía un, un pozo que ha de de algún yok a los rares. ¿Quiénes son estas influencias poéticas y, sobre todo, cómo descubriste tú la lectura? Eh... De alguna manera, o sea, o sea, bueno no sé si decir directa o indirectamente, pero claro, el hecho de mis padres estuvieran en un restaurante chino influye en que mis padres eh, estaban muy ocupados. Tengas un restaurante chino, tengas un restaurante de cualquier sitio. Y entonces no van a tener como tantísimo tiempo ¿no? para estar ahí. Entonces yo siento que la lectura fue mucho como mi refugio y como mi manera un poco de... ...de pertenecer, digamos, ¿sabes? O sea, yo pertenezco a este mundo donde me siento muy cómoda, donde la imaginación eh, hace como todo posible, ¿no? Es decir, al final tú puedes ser como de cualquier parte y no tienes que estar todo el rato aquí en este pueblo donde eres, no simplemente eso. O sea, yo creo que la literatura da muchas, muchas, muchas posibilidades. Eh, a veces algunos poemas que, es, que he escrito sobre, sobre estar en un restaurante chino tampoco son tantos, son pocos, pero me recuerdan un poquito y de manera como muy muy lejana y tampoco quiero hacer una comparación súper fuerte, pero bueno, hay un poeta que me gusta mucho se llama Xulitz, x u l -I z -H i entonces bueno suelito hacía muchos poemas desde la fábrica desde la fábrica donde le estaba eh, armando teléfonos móviles smartphones y de, de Apple y todo esto no entonces eh, a mí esa poesía me encanta, o sea, mezcla para mí lo, pues eso, ¿no? lo mejor de la poesía, que es la abstracción, que es la idea, la imaginación, la imposibilidad, al mismo tiempo con algo muy real, que es que tenemos cuerpos, somos seres materiales y estamos bajo unas condiciones económicas de explotación. Entonces, pues todo eso se, se combina, yo creo, de manera muy interesante en ese, en ese tipo de obras. Pero bueno, luego mis influencias de, de adolescente son súper, súper variadas. Eh, ahora estoy como recuperando esta figura que he hecho antes de Gary Snyder, que es un poeta que yo leí antes mucho. Y, y no sé, muy interesante también. Pugdir quería ser tu influencia, ¿no? Del foro de Yunande y esa línea maoísta, ¿no? De que el arte ha de hablar de, de, de la realidad y estar dirigida a lo que es la clase trabajadora. No sé si es una paja mental mía o si es sí, sí. realmente una influencia como a mí en Nacho que más has contado de en la fábrica y que se puede traducir también en un restaurante. Sí, en algunos de... En... En Shulitz y en otros poetas que fueron recogidos en, en un documental donde salían varios poetas como hablando desde la fábrica, todo eso, a mí todo eso me parece, me parece muy importante. No sé hasta qué punto decir que es eh, esta, esta corriente, ¿no? pero a mí de alguna manera me parece importante, pero o sea, no, tampoco lo veo un deber, o sea, tampoco es un deber, insisto. Es como que, vale, este poemario está de alguna manera como muy enraizado en esta realidad, pero no tiene por qué ser siempre así eh, y bueno. Tú has dicho, ¿no? tú eres la única, entre cometas, la tua familia, era la única familia chinesa de tot el pueblo, Así, el que ni és obviamente, una falta de referencia, porque seguramente el primer eh, sino descendente que teniu alguna visibilización, lo que es la sociedad española, que no siga como el tío de mi restaurante chino o el tío de mi bazar, es precisamente la tua generación, ¿no? Es decir, ¿cómo has visto tú la falta de referencia y crees que se están generando la referencia? Um, sí, yo creo en parte es una idea ¿no? que he dicho en la charla de que, de que si no tienes referentes o sea, implícitamente lo que te están diciendo es que la gente como tú no crea, la gente como tú no hace cosas aparte de estar en restaurantes y todo eso que está súper bien porque yo vengo de eso y me encanta reivindicar esa realidad, pero es como vale, no, o sea, si yo lo que amo es la literatura pues ostras, es que no tengo o sea, no tengo tantísimo, o sea, el acceso no es fácil o sea, si ya nos podemos hablar a lo mejor de la literatura traducida del chino al español o sea, es poquísima, aunque sea vez más pero yo en este proceso no de, de crecimiento veía como que me faltaba mucho ¿no? y como también he dicho como las redes sociales a lo mejor me ayudaron mucho a coger referentes de otros países no es decir personas que también tenían este contexto asiático o directo o migrante ¿no? y que y que bueno estaban en un sitio un poco que no sabían eh, en qué aguas no eh, estaban eh, entonces sí, o sea, por una parte está un proceso natural de que después de esos procesos de, de inmigración de España pasar un, de ser un país de que emitía ¿no? eh, migrantes a ser un país que recoge, pues sí que hay una generación ¿no? de, y sí que creo que ahora mismo se están generando nuevos referentes, pero es, es muy complicado, creo yo, como de acceder. A ciertos, a ciertos espacios, diría yo, es decir, a lo mejor, no sé, las redes sociales, que a mí no es que me entusiasmen de ningún modo, pero creo que nos han ayudado a acceder a ciertos contenidos, a gente de mi generación que era como, estás, es que esto jamás lo hemos visto en la tele y jamás todo esto, y lo necesitábamos, y, y al mismo tiempo, pues, sí necesitamos estos referentes también en la tele, también en los reality shows y también en las cosas más banales del mundo, o sea, necesitamos eh, esa variedad. Digamos que la tercera generación de referents podrían, decir todo, no ya sino valencianos y sino españoles, sino directamente el sino europeos en la mayoría de países va a tener que buscar referents a Estados Unidos, que es el gran país que digamos, ha rebut eh, el gran país occidental que ha rebut inmigración xinesa precisamente per hace falta, ¿no? Podrían decir que un poco expresarse referentes a Estados Unidos. Eh, hay una influencia muy grande, o sea, por una parte sí, es verdad que la migración a Estados Unidos, pues sí, ha sido muy fuerte, por otra parte también no hay que olvidar eso de que Estados Unidos es que están todos, o sea, las películas que vemos en Estados Unidos, es de todo eso. entonces esa neocolonización de, de toda la cultura, pues también impregna eh, todo esto, entonces por una parte estoy muy agradecida, y por otra parte vamos a buscar también otros referentes en otros países, porque como he dicho, en Latinoamérica también llegaron muchísimas personas chinas y personas asiáticas, y como la cultura de Avia y Alan no nos llega, pues... No, no las conocemos, ¿no? También, no sé, encontrar referentes, o sea, también, yo que sé, hay muchísima diáspora en otros países asiáticos, ¿no? pero es verdad que por la influencia del inglés y por todo eso, nos es fácil y también por el contexto de Occidente, ¿no? de decir España es occidental como Estados Unidos, entonces, entonces de alguna manera hay una cercanía, ¿no? entonces sí, pero con matices. ¿no? El otro gran país és Perú i precisament en, en la conferencia la conferència es comenta el cas del teu viatge un poc iniciático a la China o dels teus viatges a la China que el que t'has trobat digamos, tu buscant les teves arrels t'has trobat a gent ejemplo del Perú que ja eren descendents de tercera o quarta generació de chinesos, y és un poc això no Ego sea, a la China un poc a trobar les vostres arrels intenta explicar tot i que supongo que és una cosa molt personal i no se pot transmetre del tot no sé, la primera vuelta que eres a la China, que tenías 15 años, por ejemplo, ¿qué a buscar? Mm, o sea, no, no hay como una idea concreta de qué quieres buscar, pero sí que hay como una idea de voy a explorar algo que de alguna manera quizá o me he negado o no he tenido como el tiempo y las condiciones de explorarlo. Entonces cuando fui a China tenía un poco esa mentalidad de a ver qué me encuentro, porque yo había ido de pequeña y evidentemente al pasar tantos años eh, es como que tu mirada ha cambiado también, tu familia ha cambiado, han pasado los años y ya no eres yo qué sé, esa niña pequeña española que todo el mundo le hacía muchísimas gracias. No, ahora eres mayor y además te están haciendo preguntas que a lo mejor, o sea, tanto la gente te hace preguntas incómodas como tú a ti misma te estás haciendo preguntas incómodas, ¿no? Porque es ese momento de la adolescencia donde estás como también, yo qué sé, pronto voy a estar en bachillerato, pronto voy a estar en la universidad, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿no? Entonces se juntan como todo ese tipo de cosas. Entonces, bueno, yo básicamente lo que me encontré fue como una familia, una familia. Eh, que me hizo plantearme muchas cosas ¿no? respecto también a esa mirada porque cuando estás en España es obvio que todo el rato estás en plan, ay la mirada española ¿no? pero cuando estás en China es como, Dios, la mirada de mi familia qué cansado porque tengo que pensar todo el rato acerca de estas cosas cuando para mí es muy natural no para mí es muy natural que, que yo qué sé, lo que sea, ¿no? que no pienso exactamente de esa manera o que me muevo así o que mis, mis gestos corporales son de otra manera no, pero para ahí también es como oh, qué extraño, ¿no? y es como pensar todas estas cosas Una cosa que ocurre cuando arrives a China es que obviamente el que sería físicamente más es de pero cuando abres la boca y parles en chinés se te nota, digamos, una cierta falta de vocabulario de fluidez, pero motivos obvios. Y es dona ¿no? La otra paradoxa de la gente que te, un doble cultura, ¿no? Que al final no acabes de estar del todo ni en un gabinete, ni en otro y con más vibración, ¿no? El fe de ganar a China y saber que tampoco ganabes a ser la China, sino una volta més la sino española. O sea, por una parte, si tú... O sea, creo que tú puedes pensar que si vas al país de tus padres te aceptarán más. También es un pensamiento ingenuo que podemos tener, pero es muy ingenuo, porque yo en mi propia familia china estando aquí o encontrándome con gente china aquí, si es personas chinas migrantes directamente saben que o has nacido aquí o que has venido de muy pequeña, ¿no? Entonces esos choques de alguna manera, o sea, claro que pueden ser dolorosos, supongo, porque siempre está todo ese tema de, ostras, si en España nunca van a aceptar, porque aunque tengo totalmente el idioma, pero tengo esta cara pues quizá ahí me van a aceptar más y el resultado es que, o sea, de alguna manera no como de manera general no y que tú tienes que ir todo el rato buscando pues esas no sé, como familias elegidas y como todo, todo ese proceso entonces bueno, es complicado porque es pensar mucho eh, y sobre todo, insisto, no, no está todo el mundo como yo pensando en temas de identidad pero sí que es verdad que si todo el rato están cuestionando como tu posición, te hace todo el rato como pensar mucho en esto ¿Son racistas los españoles? Eh, mucho eh, yo cre pero yo creo que no, como no hay, como esto no es Estados Unidos, es decir, que como la migración tampoco ha tenido un, o sea, tampoco tiene tantos años, como la historia de España es como muy muy concreta, o sea, yo puedo entender como que, que yo creo que la mayoría de españoles no, no se sienten racistas sino o sea, y además el racismo lo conciben como algo que es solo dirigido como hacia las personas negras, que eso tampoco es... Bueno, hay muchísima gente tampoco que piensa que el racismo no existe, pero hay mucha gente que piensa claro que existe y esa de las personas negras. Y tampoco hay tantas personas negras en España. Y todo eso es mentira, o sea, hay una historia como muy grande de un montón de personas negras que han estado en España y también como mucha, yo que sé, o por ejemplo, la xenofobia y el racismo eh, anti, anti, o sea, ¿cómo decirlo? Marruecos, eh, eh, la cultura musulmana, como todo esto. Y es como, ostras, eh, ¿qué ha pasado? O sea, ¿dónde está toda esa herencia, todo ese mestizaje, toda esa cultura? Que pues, pues no lo sé, no sé qué pasó. En cierto momento, España dice: eh, Vale, yo quiero ser de Europa, entonces somos de Europa, vamos, nos acercamos más, ¿no? Pues a que, no, España no es así, ¿no? Pero es como vamos a acercarnos más a Inglaterra, a Francia, como todo esto, y vamos a alejarnos, ¿no? Un poco de ese, de ese sur, de alguna manera. Y, y entonces, no lo sé, yo creo que hay un montón de historias que hay que, que, hay que escarbar, y, y en ese sentido, la comunidad afrodescendiente aquí en España está haciendo un trabajo muy bueno. ¿La población sino descendente podría, depende, puede ejemplo, de esta población afrodescendente? Pero... Mm, sí, o sea, yo creo que, que la comunidad asiática en todo el mundo y en el concepto, no sé, en temas de antirracismo y como todo esto, eh, jo, o sea, la comunidad negra, bueno, para mí es una inspiración absoluta y, y, y personalmente eh, me inspira mucho, ¿no? Como su, sus maneras de luchar y de resistencia. Y, aún así es que es muy distinto. No, también. O sea, a mí me parece muy importante como establecer alianzas y al mismo tiempo eh, ser totalmente conscientes del de extremo racismo antinegro que hay en la comunidad asiática también. O sea, eh, de eso también es muy importante hablar. De FEDPAR del TU Trebay precisamente se dedica a eso, no? a crear sinergias entre, digamos, sino descendentes o, o descendente asiáticos pero tener más visibilidad y, y, en definitiva, posar estas cosas que están ahora un poco en el debate público. Claro, me parece importante porque, porque, bueno, durante mucho tiempo, pues eso, ¿no? Como que en el movimiento antirracista es como que, obviamente, y me parece natural, o sea, la visibilidad es, sobre todo, de activistas negros, porque de activistas afrodescendientes, eh, tienen una, digamos, madurez del movimiento mucho más grande, diría, y, y sí, jo, sí que tenemos mucho que aprender, y al mismo tiempo... Um, y al mismo tiempo eso ¿no? o sea, me interesa como todo este tema de, de crear sinergias entre personas asiáticas de distintos orígenes asiáticos ¿no? y también siempre que pensamos en personas asiáticas es como que en algún momento Asia empezó a ser China, Japón, Corea y nos estamos olvidando de todo el resto de Asia y, y en algún momento también la gente empezó a, a, a asociar Asia solo a, solo a gente este asiática solo a gente con esta cara y solo a gente blanca y se olvida como de toda la gente negra también de Asia eh, y del mismo modo a mí me interesa mucho también, yo qué sé, como eh, en el tema del antirracismo pues eh, las etiquetas o las maneras también de llamarnos como personas racializadas ¿no? porque eso también es como yo que sé, en, en inglés también cuando se dice people of color ¿no? digamos, es decir todas esa, esas personas no blancas que de alguna manera estamos como creando alianzas contra esa supremacía blanca que además es universal o sea mundial de alguna manera y que está presente en muchísimos países aunque no sean blancos incluido diría España. ¿Cómo crees que una persona de origen asiático una persona de origen chinés, una, una niña de restaurante chino sent la valencianidad o la identidad valenciana o la cultura valenciana? A ver, eh, depende de muchísimos factores, la verdad, eh, evidentemente depende de, de ciertos eh, factores estructurales de cómo eh, está el relato de qué es la identidad valenciana y de cómo se está transmitiendo pues, el valenciano de las instituciones, de todo eso. Y yo honestamente no sé muchísimo de ese tema, así que no lo sé, y podré decir simplemente que a nivel individual, pues es que o sea, todo este tema de que hay gente que está integrada y gente que no, me parece totalmente absurdo. O sea, tú estás en la sociedad valenciana, fin, te quieran que tú estés o quieran que tú no estés, tú estás. Entonces, tú estás todo el día interactuando con clientes valencianos, estás en el barrio, estás, estás lo que sea, sabes, o sea, no o sea, no está esta idea de gueto, ni de pureza, ni de no, no me, estoy, no me estoy mezclando, no, eso es mentira, o sea, te estás mezclando, estás todo el rato en el colegio, estás no sé qué, que luego tú estés, o sea, y ni siquiera es un esfuerzo, pero que luego tú, de manera natural, por lo que sea, tengas más amigos chinos que valencianos porque te sientes más común con ellos, me parece la cosa más absolutamente natural del mundo. Y después que sobre todo en el contacto del pueblo, si eres la única familia china, voy a decir, has de interactuar en la gente del terreno, sí o sí. Voy a decir, ¿no? Exacto, no o sea la integración es absolutamente forzosa. Entonces a mí todo ese tema de no, es que la gente no se integra, es como porque. O sea, porque comen cuscús los domingos y no para ella. Eso es para ti como tanto amenaza a tu identidad, no sé que esa persona haga estas cosas. Tanquem, en una frase de precisamente hay mucha formación errónea o rumores en internet. Sobre, supose que en cierta manera has crear un poco la tuya persona, la cual cosa es perfectamente legítima. Puedes asegurar que todo el que has dicho en esa entrevista es totalmente cierto, ¿no? Sí, más o menos sí. Aunque... Eh... Sí, no lo sé. Es que antes he dicho esto de que la poesía es otra manera de ficcionar y para mí la vida es una manera también como de ficcionar muy clara, pero bueno, sí, en el periodismo hay que intentar como buscar... Eh... Esa supuesta, construida, performática, neutralidad y objetividad. Yo permito que todo o sea que una abrazada, muchísimas gracias y espero tu amabilidad. Escoltes un programa de la xarxa de